Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente mi nombre es Yadira y aquí estoy con ustedes para subir otro video de maquillaje. En esta ocasión lo que quiero hacer eh, es probar una nueva base de maquillaje que ha estado por mucho tiempo en el mercado pero eh, yo no la había usado apenas la voy a usar ahorita con, con ustedes y espero que pues que me guste y si no me gusta pues también se los voy a, a decir esta es una base de maquillaje es la primera vez que voy a usar esta base de maquillaje que se llama fit me de Maybelline como la pueden ver en la cámara esta es la es la versión de fit me que te deja la piel completamente mate o eso al menos es lo que nos asegura que nos va a dejar la piel mate porque hay otra versión de Fit Me que eh, nos dice que nos va a dejar la piel Dewy, o sea, Dewy significa como, como brillosa, como con un brillo especial, pero para las que tenemos tendencia te, a tener la cara brillosa, si escogemos la base de maquillaje Dewy, nos va a dejar la cara grasosa, o al menos eso es lo que yo me he percatado que pues qué pasa en algunas ocasiones con esas, esas bases de maquillaje de ¿ok? Entonces, pues es completamente nueva, nunca la he usado, o sea, nunca he usado Fit Me. Entonces vamos a destaparla. Y esto me emociona porque es un producto nuevo para mí, aunque para algunas de ustedes seguramente no lo es. Okay. Viene con esta especie de sensor, que se lo vamos a quitar porque se ve muy feo. ¿ok? Bien, entonces dice matte, okay, a ver si lo pueden ver en cámara, matte plus poreless, o sea que nos va a dejar la piel mate y sin apariencia de poros abiertos, dice normal, normal to oil, uh, de piel normal a grasa, o sea, si tienes la piel de normal a grasa, se supone que esta base de maquillaje te tiene que, pues, que venir bien, y te tiene como que calmar el brillo, o quitar el brillo de la piel, entonces, pues vamos a probarla, yo la voy a agitar, porque según yo, o sea, según yo, la verdad no, no estoy completamente segura, según yo todas las bases de maquillaje se tienen que agitar antes de usar. Por cierto, yo lo que hago, lo que a mí me gusta hacer, es aplicar la base de maquillaje con mis dedos. Si a ustedes les gusta aplicar su base de maquillaje con brocha o con la esponja, la que se llama Beauty Blender o las versiones piratitas de la Beauty Blender, pues está bien, yo también he usado brocha, yo también he usado Beauty Blender, pero eh, pues la verdad a mí me gusta mucho cómo me queda la base de maquillaje cuando lo aplico con las manos con los dedos. Entonces, si vas a aplicar tu base de maquillaje con tus manitas, te recomiendo que las laves antes de aplicarte el maquillaje en tu cara, pues porque obviamente eh, para, no, para no afectar tu, pues tu piel y por higiene, pues obviamente tienes que lavarte las manitas antes de, de aplicar tu base de maquillaje, ¿ok? Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver, ok, así es como puede se ver, como una base normal, lo que voy a hacer, eh, voy a quitarle como el exceso de, pues de producto y este exceso de producto me lo voy a aplicar en la carita. Okay. Ay, debo dejar de decir ok tantas veces. Como se pueden dar cuenta, tengo como estas... Ay, oh, como unas especies como de manchas rojas en la cara. Pero presiento que son manchas de sol. Oh. Creo que esta base me está gustando demasiado porque si se dieron cuenta, tengo aquí como unos granos rojos muy, muy marcados, como muy intensos. Y como que siento que los está cubriendo, pues... Pues bien, pero vamos a ver, la verdad es que no soy tan quisquillosa al momento de, pues de aplicarme como maquillajes y eso. La verdad no soy tan quisquillosa. Y si se dan cuenta, esta, esta tapita también tiene como maquillaje y también se la voy a sacar para no desperdiciar absolutamente nada. Y bueno, ¿qué creen, amigos? La verdad es que esta base de maquillaje me gustó, me gustó. Y me gustó bastante. Yo antes de tener, bueno, antes de comprar esta Fit Me, me compraba, bueno, yo tenía la base de maquillaje de L'Oreal Infallible. Y era una buena base de maquillaje, es una buena base de maquillaje, tiene como full coverage que cubre como no sé cómo decirlo en español full coverage que tiene cobertura total pero eh, la verdad es que esta me gusta bastante porque te deja como una sensación como muy mate la verdad sí es bastante mate esta base de maquillaje eh, te, o sea me quitó completamente el brillo de la cara como ustedes lo pueden ver yo creo que sí lo pueden apreciar en cámara o sea, me dejó bastante mate. O sea, está súper bien. Y como que deja en la piel como una sensación como muy suavecita. Casi como si nos hubiéramos puesto polvo. Pero pues obviamente nos pusimos maquillaje líquido. La verdad es que me gustó. Me gustó demasiado. O sea, sí, sí cumple lo que, lo que promete que te deja la piel mate. Y espero, o sea, vamos a ver también pues cuánto... Eh, cuánto nos dura en el día, si nos aguanta todo el día, o si se nos empieza a hacer brillos a la cara durante el día, entonces pues también lo voy a tener que checar, pero por ahora la verdad es que sí me late como se ve, ¿ok? Y bueno, eh, si sí se ven como que todavía estos granos rojos, yo digo que son por el sol, y también está otra imperfección, que también es como una imperfección rojiza. Como se pueden dar cuenta, mi cara está llena de imperfecciones, pero para eso existe el corrector. Y el corrector que voy a usar va a ser el corrector de Mary Kay. Este corrector que es de Mary Kay, la verdad, pues está más o menos, o sea, no es como... Como uff, el super corrector, pero pues la verdad es que no está tan mal, o sea, hace, pues hace lo que tiene que hacer, ¿no? Simple y sencillamente hace lo que tiene que hacer. Y bueno, vamos a ver. Siento que debo acercar más la cara para que ustedes puedan apreciar mejor cómo me aplico el maquillaje. Ok, creo que así ya estamos un poquito más cerca y ustedes pues pueden apreciar mejor cómo me voy aplicando. Y esto también me gusta aplicarlo con los dedos. Casi no me gusta usar brochas. Solamente para las sombras en los ojos. Y para aplicarme pues, el, polvo, el polvo sellador. Pero para otras cosas no. además de lo que me he dado cuenta es que cuando me aplico tanto la base o el corrector o incluso las sombras para los ojos con los dedos es que tiene mayor pigmentación o sea todo si lo aplicas con los dedos tiene mayor pigmentación que si lo aplicas con brocha o con esponja porque por ejemplo la esponja este te come, te come mucho el maquillaje y las brochas también o sea queda como mucho maquillaje en las brochitas mucho maquillaje en las esponjas y pues lo, el producto que ya te queda en la cara pues yo creo que ya es casi mínimo en cambio si lo aplicas con los dedos pues los dedos no se comen tu maquillaje por así decirlo y pues se nota más producto en tu carita oh, oh, esto ya casi se acabó la neta vamos a difuminarlo más para que no me vea como payasito pero creo que así se pone al principio ya después como que también la piel no sé, como que se va como no sé ya se le bajó como que ya se le bajó un poquito ya no parezco tanto payaso vamos a poner iluminador tanto el blush como el iluminador que estoy usando es de Mary Kay y pues la verdad es que hacen su trabajo no es como el super blush, no es como el super rubor ni el super iluminador pero hacen lo que tienen que hacer y vamos a hacer esto y mmm, la verdad es que durante el día no me gusta mucho contornear el rostro, o sea, lo puedo hacer para propósitos del video, pero por lo general solamente me aplico blush, iluminador y sombra para ojos. Eh, ahorita yo creo que sí me voy a contornear el rostro solamente para que ustedes vean como un poquito la diferencia, pero por lo general me gusta hacer un look más natural. A mí lo que me gusta hacer es enchinar las pestañas antes de empezar a colocarme las sombras. Supone que vamos a aplicar polvito blanco para los párpados. Porque de esa manera el color de las sombras que vayamos a aplicar se va a notar más. Voy a usar estas sombras que son de Revlon. Voy a usar estas sombras para aplicarme, pues, el maquillaje para ojos. Como podemos darnos cuenta, estas sombras como que es un juego, es un cuarteto. Y este es como café, este es tono dorado, este es un tono rosa un poquito más intenso y este otro es un rosa mucho más pálido lo que me gusta de esta de este cuarteto es que como que en la parte de atrás tiene una ilustración tiene los tonos de las sombras así como enumerados y dice así como de el 1 se aplica en el párpado móvil y el 2 se aplica no sé abajo de la ceja y el 3 o sea etcétera etcétera no entonces, pues sí nos sirve como bastante para saber dónde aplicarlos. Porque a veces tenemos sombras y no sabemos ni cómo aplicarlas, no sabemos ni dónde van. Y este nos ayuda pues a, a saber dónde ponerlas. Lo que hice ahorita fue como agregar una gota de agua a este estuche. Porque cuando agregamos agua a, a nuestro maquillaje... Eh, el, los tonos se intensifican, se hacen como más pigmentados. Eh, en este momento lo que voy a hacer, voy a aplicar como, como este tono, este tono de aquí, en mis párpados, o sea, como en todo el área del párpado. Y como está muy pálido, lo voy a aplicar como, como doble vez. Okay, en esta sombra del párpado móvil que me estoy aplicando, sí le puse sus gotitas de agua para que tenga mayor pigmentación. Estoy aplicando este tono rosita en lo que es la parte de aquí del párpado. Me parece que en cámara no se aprecia, pero en la vida real sí se notan bastante bonitos los tonos. Vamos a ver cómo nos queda el resultado final. A esta sombra también le apliqué agua para que se viera mucho más pigmentada, como mis ojos son como de párpados un poco caídos, eh, necesito como poner este tipo de sombra oscura a los costados de mi ojo y difuminarlo perfectamente para que mis ojos se vean un poco más grandes o más, sí, como más grandes, más despiertos, con más vida y que no se vea tanto efect ese efecto de, de ojo triste. Pero creo que yo lo intensifiqué demasiado y lo voy a tener que súper, súper, súper difuminar. Y bueno amigos, este es el look final. La verdad me tardé mucho tiempo en hacer este maquillaje. Parece como simple y sí, o sea, la verdad es que es como bastante simple, entre comillas. Pero eh, bueno, la verdad es que sí, sí es bastante tardado. Y eh, pues como ya les comentaba, hice todo el maquillaje de los ojos con las sombras Revlon, Colorstay y bueno pues este es el look final con estas sombras y la base de maquillaje Maybelline Fit Me y así es como queda al final voy a cerrar los ojos para que ustedes pueden apreciar cómo se ve con los párpados cerrados así es como queda nuestro look final pueden usar un gloss muy natural eh, transparente este es de Victoria's Secret y es bastante bueno porque ya tengo mucho color en la cara. Igual en la cámara no se alcanza mucho a apreciar como que la luz o la cámara o hay algo que que va, como que se come los colores, pero en la vida real sí se nota pues, como más, más intenso el maquillaje. Y esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado el maquillaje y también en la noche voy a grabar como el día de hoy cómo, es, eh, cómo se ve al final la base de maquillaje para que ustedes se puedan dar cuenta o nos podamos dar cuenta. Cómo termina al final del día esta base de maquillaje, si se vuelve como un poco grasosa, o si se va, o qué es lo que pasa. Bueno, pues ya lo estamos viendo enseguida. Hola amigos, pues lo prometido es deuda, así es como se ve la, el maquillaje al finalizar el día son las 12 de la madrugada, 12 y cuarto de la madrugada, todavía no me desmaquillo, obviamente, y así es como se ve mi pues mi cara después de un día de trabajo. Aquí se me ve esto así porque me estuve recargando con la mano y como que, como que se queda la marca, pero pues se va a quitar. Y... Las imperfecciones se me notan, sí se me nota brillo en la cara, o sea, como que si quieres que te quede mate, sí te tienes que retocar el maquillaje, pero pues bueno, así es como se ve, juzguen por ustedes mismos. Los quiero, bye.